Saludos, soy Israel Banguera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo corregir el error 42 y 72 pueda que le salga 42 o 72 en Adobe, ¿cierto? en Adobe, en, en cuanto a los productos de Adobe entonces para solucionarlo, a veces este error no, no, no sale debido a que el ordenador se, se está actualizando o hay actualizaciones en pausa pero no es ello, simplemente estamos y les quiero mostrar, eh, se vienen aquí a, un, a esta opción y le dan buscar actualizaciones y lo actualizan. Listo, cuando ya les salga esta palomita, así como está aquí, no hay problema. Intenten instalar los productos nuevamente y si no funciona, entonces vamos a seguir con los pasos que les tengo. Son dos pasos con este que les mostré al inicio. Ese es el primero. Listo, ahora nos faltan dos que con eso yo creo que les tendrá que funcionar. Entonces. Vamos allá. Entonces, si no le funciona con lo de la actualización, estoy tratando de explicarles bien para que no, no se vayan sin la solución. Si no le funciona con, con la actualización, entonces vamos a dar clic derecho en, eje, en, en, en, la, en el logo de Windows, ejecutar, y vamos a escribir gpedit Yo ya lo tengo aquí, se los voy a dejar en la descripción de este tutorial para que lo copien y lo peguen. GpDip.gpdip.gpdip.gpdip.gpdip.gpdip.gpdip.gpdip.gpdip.gpdip.gpdip.gpdip.gpdip.gpdip.gpdip.gpdip.gpdip.gpdip.gpdip.gpdip.gpdip.gpdip MS6, dan clic en aceptar vamos a ampliar esta ventana y desde acá podemos solucionar cualquier problema de Windows, listo entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a irnos a eh, directivas de equipo local en este caso vamos a dar clic en esta opción miren aquí lo tenemos y vamos a, a, a darle en configuración de Windows pero en este caso eh, vamos a darle de acá para que después pleguemos aquí, bien, si listo entonces vamos a dar clic en configuración de windows vamos a desplegarlo aquí luego vamos a dar clic en configuración de seguridad vamos a desplegarlo aquí una vez que hayamos dado en configuración de seguridad vamos a darle en directivas de clave pública mírenlo aquí vamos a desplegar una vez hecho ello vamos a darle clic en configuración eh, perdón Vamos a irnos a, a esta opción. Ya nos podemos pasar acá. Y vamos a buscar la opción configuración de validación. Es esta que está aquí. Vamos a dar doble clic aquí. Y cuando estemos aquí en esta opción. Configuración de validación de rutas de certificados. Si no les funciona con la actualización. Esto ya es un problema de certificado. Entonces así lo solucionamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a a darle clic en esta opción, vamos a seleccionar aquí eh, perdón, me estoy equivocando allí, vamos a darle clic en recuperación de red configuración, eh, recuperación de red vamos a palomear aquí, eh, entonces una vez que palomemos si esto les sale de, no le sale seleccionado, lo van a seleccionar y una vez que lo seleccionen, van a dar clic en aplicar y van a dar clic en aceptar, listo una vez hecho ello, van a reiniciar el ordenador. Vamos a cerrar esto. Van a, a, a cerrar esto y van a reiniciar el ordenador y luego proceden con la instalación. Ahí tendrá que funcionarle En caso de que no le funcione, en caso de que no le funcione, ya vamos con el último proceso, que este ya sería definitivo. Es, esa, la, la verdad, con, ese, con eso que hicimos ahora, tendrá que funcionar. Si no le funciona, ya como último recurso, en la descripción de este tutorial les voy a dejar un archivo Que este archivo la verdad eh, lo pueden buscar en internet eh, Yo creo que les tocará comprarlo, darle, en pesos colombianos vale como 10 mil pesos, no es mucho eh, Creo que son como 2, 3 dólares, algo así 4 dólares No importa, lo pueden buscar en internet Van a darle clic derecho, extraer aquí Una vez que lo extraigan les va a quedar una carpeta como este y van a, van a, les van a aparecer un archivo como este, van a dar clic derecho, otra vez extraer aquí, cuando lo extraigan vamos a instalar este certificado, porque eso es un problema de certificado, listo, si no les funcionó con los dos métodos anteriores, entonces vamos a dar doble clic aquí y una vez que estemos aquí vamos a dar clic en instalar certificado. Lo podemos instalar en usuario actual y equipo actual. Lo podemos hacer de las dos formas. Listo. Entonces vamos a darle, vamos a dejarlo tal cual como está allí. Vamos a darle clic en siguiente. Siguiente. Y finalizar. Y les saldrá un mensaje como este que se completó correctamente. En caso de instalar el producto. Y siga persista el error. Van a dar clic nuevamente en instalar. Van a darle en equipo local. Siguiente. Van a dar clic en sí pueden seleccionar esta segunda opción siguiente si no les funciona bueno entonces dan clic en aceptar lo vuelven a dejar como estaba dan clic en siguiente y finalizar listo les saldrá nuevamente el mensaje dan clic en aceptar aceptar y allí les tendrá que, fun les tendrá que eh, funcionar porque es un problema de certificado eso ya, era, ya es el último recurso como tal y si por cuestiones de la vida no les funciona entonces en ese caso sí tienen que regresarse a un video que yo dejé en internet y desinstalar todos los productos de adobe todo lo que tengan eh, en, el, en el caso si, si se hace referencia a un producto determinado entonces desinstalen ese producto si no les deja instalar ah, pero antes de ello cierren todas las aplicaciones de office que tengan ejecutándose en segundo plano eh, ah. se vienen administradores de tareas ya cierran todo Cierran todo, todo, todo y ahora sí eliminen el producto que les está impidiendo hacer la actualización y luego instálenlo nuevamente o actualícenlo si es una actualización. Bueno, con ello terminamos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.